La saludamos nuevamente al aire a Daniela Rosenbaum, coordinadora del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Buenas tardes, Daniela. A ver si te escuchamos ahora. Hola, Cecilia. Sí, buenas tardes. Ay, Perdón, qué bueno que estás. Qué el inconveniente. ¿Qué tal? Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente con ustedes. Un placer. Un placer para nosotros, Daniela, Claudio, te saluda. Eh, primero que nada, estaban, bueno, mirando el último dato que salió de lo que es la, la actividad industrial. Eh uno cuando mira el ciclo más o menos nos mantenemos eh, ahí, pero el nivel es elevado respecto de, de años anteriores. ¿Qué perspectiva están teniendo respecto de este año? Ah, esto es un dato de marzo, ¿no? Ya hay otra mirada al respecto, pero eh, ¿cómo están viendo ustedes eh, lo que va a ser de aquí a fin de año el panorama de la, de la actividad eh, industrial? Y, y te agrego también, ¿cómo, ¿cómo están viendo también? Porque una de las medidas que ha anunciado Massa era, bueno, facilitar un poco la importación de bienes de capital. ¿Cómo viene eso y cómo está impactando la actividad? Bien, bueno, como bien vos decís, los últimos años fueron de recuperación de la actividad industrial, especialmente 2021, un elevado crecimiento después de todo el impacto que fue la pandemia, donde también se logró recuperar los niveles de producción eh, de los años de la crisis macroeconómica 2018-2019, uh -huh. y en 2022 la tendencia al crecimiento se mantuvo, pero bueno, o se amecetó por un lado ya no estaba la base de comparación mala de la pandemia, pero especialmente hacia mitad de año, en este contexto de tensiones macroeconómicas, de restricciones a la importación de insumos, de bienes de capital, la actividad se empezó a mesetar y empezó a tener cierta caída en los datos mensuales, en los niveles. Este primer trimestre del año, eh, el nivel de actividad se sostuvo, tuvo una muy leve recuperación incluso, eh, pero cuando lo miramos en perspectiva, todavía la producción industrial está lejos de los máximos del, del año 2011. Se acercó a los niveles de 2015, superó uh -huh. levemente los de 2017, pero ya eh, en este contexto macroeconómico más complejo y con restricciones a las importaciones y... y distintas problemáticas macroeconómicas, con suba de costos y, y el impacto de la sequía que escuché que estaban hablando previamente, está empezando a impactar en la industria y el panorama para este año y lo que se vio ya en los últimos meses es un panorama de heterogeneidad. Hay ciertos sectores que vemos todavía que vienen creciendo, especialmente por drivers que tal vez están más ajenos al mercado local, en el caso del sector automotor, es uno de los principales que, eh, sectores que viene impulsando el crecimiento de la industria, con una muy buena inserción en términos de exportaciones. El sector logró eh, aumentar la participación de las exportaciones en, en los destinos de las ventas, o sea, no, no es solamente mercado interno. Uh -huh. eh, y otros sectores también vinculados está, por ejemplo, eh, bueno, la refinación de petróleo en el marco de la mayor producción de petróleo y gas de vaca muerta. Eh, algunas ramas de la industria metalmecánica que están tanto ligadas con el sector automotor como con la refinación del petróleo o que proveen a la minería, que también es otro sector que está con buenas perspectivas, pero hay otro gran conjunto de sectores que se ven impactados en forma directa eh, por la coyuntura de la sequía, en el caso de alimentos y bebidas una caída de la molienda, de oleaginosas y cereales, en el caso por ejemplo de la industria química uh -huh. eh, también menor producción de biodiesel o cierto impacto en el sector de agroquímicos y otro conjunto de sectores industriales que están eh, atados a la coyuntura macroeconómica donde eh, aquellos que tienen más componentes de insumos importados también ven su producción afectada por, por las restricciones eh, a las importaciones. En, y con el tema de la, de la inflación, ¿no? Eh, digamos, evidentemente estamos con un proceso de aceleración, digamos, una cosa es tener un promedio de 4 o cinco mensuales, otra cosa es que todos los meses vaya subiendo uno, dos, hasta tres puntos. Eh, ¿A qué atribuyen esto eh, desde el sector industrial, ¿tienen presión de costos? ¿Es la brecha cambiaria? ¿Es una combinación de incertidumbre? ¿Qué, qué mirada tienen ahí de, del sector respecto a esto que evidentemente eh, está afectando a todos? Sí, como bien decís, es una combinación de factores, pero lo que sí estamos viendo es que hay ciertas eh, medidas que están impactando directamente en la suba de costos de las empresas. Eh, bueno, por un lado las restricciones a las importaciones, el diferimiento de pagos tiene un costo financiero para las empresas, incertidumbre sobre el precio que finalmente se va a, a pagar, costos financieros para las empresas que tienen que conseguir financiamiento o cobertura a través de contratos de futuro, uh -huh. por el otro lado distintas regulaciones que complejizan o dificultan eh, las importaciones eh, y que también eh, impactan en mayores costos. Eh, y, y, bueno pero la, la bueno la, la última suba de la de la tasa de interés entiendo que también digamos uno entiende que convencionalmente se le atribuye a la tasa de interés un papel muy importante en lo que es la desaceleraciones de, de la inflación, que digamos en la coyuntura en la que está Argentina y con los niveles de inflación que tiene Argentina, no tendría el mismo papel que si tuviéramos una inflación del 2 mensual, pero digo, al final terminaría jugando un poco en contra en este tema que, que vos decís, sobre todo por las dificultades de, de acceso al financiamiento. Eh, ¿Han planteado esto lo, los sectores eh, industriales eh, al gobierno como para tener algunos canales de financiación? Financiamiento, sobre todo esto que me planteas del diferimiento en las importaciones. Eh, sí, sí, como decís, la tasa de interés en Argentina al ser el sistema financiero chico, uno tiende a pensar que el traslado a costos es menor, pero sin embargo en el último tiempo hubo una creciente participación de las pymes en el financiamiento en pesos eh, y, y la suba de la tasa de interés a los niveles actuales eh, es, es un costo que también sube. En este contexto hay algunos programas que compensan eh, parcialmente, que, que brindan financiamiento a tasas menores para las empresas, o también programas que financian al consumo, que también eh, compensan un poco este panorama, pero la suba de la tasa de inflación y en consecuencia la suba de la tasa de interés el endurecimiento de la política monetaria tiene impactos también en la economía real. Y que ese, bueno, yendo un poco, a ver si podemos encontrarle también alguna una beta positiva, eh, evidentemente, bueno, como vos lo planteabas hoy, el hecho de, de Vaca Muerta y quizá alguna perspectiva sobre el litio, eh, podría dar algunas buenas señales para, para el año que viene. ¿Ven sectores, eh, aparte, bueno, como planteabas, de la metalmecánica y, y la automotriz, con potencialidad de, de crecimiento en, en los próximos años? Bueno... En el caso, digamos, de que las condiciones también den para que las inversiones no puedan, puedan ocurrir. Sí, sí, totalmente. Eh, lamentablemente estamos en una coyuntura macroeconómica compleja, pero hay un gran consenso que Argentina tiene un horizonte productivo alentador. Eh, esto no se refleja hoy en día en nuestra realidad económica y social, pero hay muchos sectores con buenos potenciales, no solamente en recursos naturales como es energía, minería... Uh -huh. Eh, sino también en industrias, en actividades industriales, la industria eh, automotriz, la industria química, farmacéutica, eh, distintas oportunidades que hay para aumentar eh, el valor agregado y especialmente las exportaciones eh, que puedan financiar un proceso de estabilización macro, macroeconómica, pero también con oportunidades de empleo, con agregación de valor, con incorporación de tecnología, eh, bueno, la importancia de desarrollar los sectores eh, más allá de los recursos naturales y agregarles valor. ¿Y cómo viene el mercado de trabajo en el, en el sector industrial? ¿También se, se ha frenado un poco? Eh, porque hemos visto un crecimiento de, de, del empleo registrado bastante importante, han salido datos, ¿cómo viene traccionando el sector industrial en ese sector? El empleo industrial se recuperó de, de la mano de la recuperación de la producción, por ahora los últimos datos que tenemos disponibles se dan cuenta que la recuperación del empleo se mantiene, <coughs> eh, está obviamente todavía por debajo de los niveles máximos y va a depender la evolución eh, próxima de cómo continúe toda la cuestión a nivel macroeconómico. Totalmente. Bueno, Daniela, muchas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado. Disculpa por los problemas técnicos eh, iniciales que dificultaron el inicio, pero bueno, siempre muy claro y es un gusto tenerte en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes y bueno, disculpa de mi parte por el inconveniente técnico. No, por favor. Buenas tardes. Era Daniela Rosenbaum en Economía de Bolsillo.